Egunon, buenos días. Eh, estamos en Irala, celebrando la segunda edición de la Fiesta del Pan. En estos momentos estamos con Medu, de la asociación Sunumacán que nos va a contar un poquito qué es lo que hace su asociación y cuál es su participación en esta fiesta. Bueno, Medu, lo primero es que ricasco, muchas gracias por dedicarnos unos minutos. ¿Qué, qué es lo que hacéis vosotros en Sunumacán? Egunon, muy buenos días. Eh, SUNUMACAN es una asociación senegalesa para la solidaridad y la integración de todos los senegaleses que viven en Euskadi. Y es una asociación creada desde hace unos cinco años y desde que se creó eh, no ha dejado de trabajar sobre esos temas para el beneficio de todos los senegaleses en Euskadi hoy eh, hemos, hemos decidido uh, participar en esta fiesta del pan para uh, por lo menos visibilizar a uh, los senegaleses uh, y senegalesas uh, que viven aquí en, en euskadi para que tengan más uh, uh, no le, no les atenda, más uh, visibilidad. visibilidad y ganas de poder participar en una fiesta de Convivencia, una fiesta de solidaridad y una fiesta de, de todos los barrios de Amesola y de Irala. Así que es lo que hay y tenemos con muchas ganas estamos aquí. Sí. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Cómo vais a participar? Bueno, eso es. Lo que pasa, como sabéis, en lo que es la comunidad subsahariana es muy difícil... De poder eh, lograr la presencia de la gente así que nosotros lo que es de realmente hacerle el pan eh, no estamos pero que yo mismo yo solo estoy y que lo que voy a hacer es esta intentar eh, participar sobre lo que llamamos la, la convivencia entonces nuestra objetivo y nuestra, eh, ¿cómo se llama?, eh, lo que vamos a hacer es, es tra trabajar para que haya, eh, hablar la, la, sobre la convivencia, la sensibilización de todos los barrios para que podamos vivir juntos y mejorar eh, mu mucho mejor nuestros barrios, Irala y Emersona, al mismo tiempo. ¿Y es este vuestro primer año en la feria, en la fiesta del pan? Sí, sí, sí, sí. El año pasado... Quisimos participar, pero uh, al que no lo no, no, no pudimos, así que lo dejamos lo pasar y este año sí que estamos. Sí. Muy bien, pues que lo disfrutéis mucho y, y es que ricasco. Suri, sí, suri, sí, sí, es que ricasco.